Bueno, actualmente llevo el pelo así cortico, afro, porque pues tuve una crisis emocional muy fuerte por la cual hubo oh, como un tiempo, por, por decirlo así, donde no me sentía bien conmigo mismo, ni con mi cuerpo, ni con mi pelo, ni con mi físico, ni nada. Entonces entré como en una crisis emocional donde me desquité con mi pelo, me lo corté así, que literalmente me lo dañé súper horrible. Y pues acudí a una amiga que me lo cortó, me lo acomodó. Y pues anteriormente también me estaban diciendo mucho como que hay corte, se lo haga la transición. Pero pues la verdad no me, animaba, no me animaba, me daba mucho miedo. Pero pues gracias a la crisis, por decirlo así, eh, me siento bien y cómoda con este pelo que llevo ahorita.